Necesito que te ocupes de algo. ¿Qué? ¡Oye, no intentes distraerme! ¿Qué tal te mueves en el agua? ¿Te refieres a que si puedo nadar? Sí, ¿sabes nadar bien? ¡No, no puedo! ¡Mierda! ¡Maldita sea, viejo! ¿Cómo lo haces? <risa> ¿Me estás diciendo que no puedes nadar? En serio, el agua profunda me aterroriza. Y además, le tengo miedo a las anguilas, los calamares, las algas. Escucha, ahora sí sé que estás poniendo excusas. Escucha, CJ, necesito a alguien fuera de la triada en quien pueda confiar. A ver, veamos si lo entiendo bien. ¿Quieres que nade en las sucias aguas del puerto, esquivando caca en forma de pepitas y pandilleros vietnamitas para poner un micrófono en un barco? No seas tan negativo. Escucha. Cuando yo era un niño y nadaba en Santa María, una vez se me pegó un condón en la cara. Un trauma así te marca de por vida, te lo juro. Tengo... que confesarte algo... Yo... Soy ciego. ¡No te puedo creer! Así es. Y aunque he entrenado mis otros sentidos hasta el punto en que ya no se note mi discapacidad... ¡En el agua no sirvo para nada! Está bien, Guzzi, tranquilo. No te atormentes por ello. Mira, yo lo haré. Ah, uh, por cierto, sí sabes que yo soy un negro, ¿verdad? Y no un chino. Soy ciego, Carl, no estúpido.